Teniendo en cuenta ese derecho, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo, defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido las vidas en el cumplimiento de su deber. En Bolivia, la Constitución Política del Estado... El acceso a la información es parte de los derechos civiles de todos los ciudadanos.